Hola, en el vídeo anterior ya habíamos visto cómo las funciones o puertas NAND por sí solas y, las, y lo mismo con el caso de las puertas NORs son conjuntos funcionalmente completos, es decir, que nos bastan únicamente puertas NAN o puertas NOR para implementar cualquier función lógica. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos aplicar, cómo podemos transformar ya una, un gráfico o una expresión algebraica que está en producto de sumas o en suma de productos, pues cómo podemos transformarla de una forma rápida a únicamente puertas NAND o puertas NOR. Primero vamos a ver el método de la burbuja, que es el que nos lo hará de forma gráfica, y luego mediante transformaciones algebraicas. ¿ok? Entonces, vamos, después de este vídeo seremos capaces de... Estando en, una, en un caso en el que estamos utilizando bien para expresiones algebraicas, bien para circuitos, para diagrama de circuitos, pues podremos pasar de AND or NOT a NOR, o a NAND y también podemos pasar de NAND a este caso, o de NORS a este caso, y por tanto también seremos capaces de hacer transformaciones únicamente puertas NOR a puertas NAND. ¿ok? Primero lo vamos a ver de forma gráfica, que es utilizando lo que se conoce como el método de la, de la burbuja. ¿Qué es el método de la burbuja? Pues el método de la burbuja básicamente es la aplicación gráfica del teorema de De Morgan y se llama así porque asemeja a una burbuja que va atravesando los circuitos o bien de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y esta burbuja que es la negación, no es más que la operación de negación, por eso eh, como normalmente la operación de negación se representa con, con un círculo, pues se llama el método de la burbuja, pues esa operación al atravesar una eh, puerta lo que hace es negar las dos entradas o cambiar la negación de las dos entradas y transformar la puerta correspondiente. Por ejemplo, en este primer caso, si yo tengo una negación a este lado de, la, de esta puerta, que es una NAND, pero una NAND no es más que una AND con su salida negada, pues esta negación podría atravesar la puerta negando las dos variables y negando o cambiando, mejor dicho, la operación, por lo que esta puerta es equivalente a a este caso de aquí, las dos entradas negadas y la puerta cambiada. Pero también al revés, si yo tengo las dos entradas negadas, puedo hacer que se muevan o que atraviesen esta puerta OR, eliminando las negaciones y cambiando la puerta. Así que también podría hacer este movimiento de la burbuja, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y lo puedo hacer para el caso de una NAN y una OR con sus entradas negadas, pero lo mismo aplicable por la dualidad del teorema de De Morgan es a una puerta NOR o una AN con sus entradas eh, negadas. Esta, esta transformación de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es igualmente válida. Ahora lo que haremos es ver toda una serie de ejemplos, en los que vamos a ir poniendo en práctica estas transformaciones, tanto para suma de productos como para producto de sumas. Vale, pues aquí nos encontramos, por ejemplo, en esta, con este circuito expresado como suma de, de productos y vamos a hacer los dos casos, lo vamos a transformar primero a únicamente puertas NAN y luego únicamente puertas NOR. Para tenerlo todo con, eh, junto, lo voy a, a, a volver a dibujar. Entonces, aquí tendría la primera puerta, la segunda y la tercera. ¿Vale? Con sus entradas, aquí tendríamos. A, B negado, B, C, D, A negado, B, C negado. ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues en primer caso, aquí ya tenemos puertas ANS. Lo que podemos hacer es negarlas. Si negamos estas puertas, ya las hemos convertido en puertas NAN. Pero claro, si yo niego una, una, una puerta, tengo que volver a negar para que el, la operación, el valor del, del, de esta señal, no cambie, no se gire. Entonces, tendría que negar también a estos lados. De esta forma, esta negación y esta negación ese, eh, se podrían eliminar y nos quedaría lo que teníamos inicialmente, ¿vale? Pero ahora nos, nos interesa hacerlo al contrario. Añado estas negaciones de aquí para tener una puerta NAN y pongo estas negaciones aquí porque esto me va a interesar. ¿Vale? Perdonad que cuando lo he equivocado, cuando lo he copiado, aquí tenía una puerta eh, OR. ¿Vale? Simplemente había copiado esto allí. ¿Vale? Así que ya he transformado las puertas NAN de esta forma y la puerta OR que tenía aquí inicialmente me aparece con estas uh, tres negaciones aplicando el método de la burbuja aplicando que estas negaciones atraviesan la puerta transformando eliminando estas negaciones y transformando la puerta para que la negación quede en este punto o dicho de otra forma una or con todas sus entradas negadas no es más que una nan pues podré Transformar esto directamente en una NAN. Y así ya me quedaría este circuito expresado directamente en puertas NAN. ¿Qué pasa si lo que busco es usar puertas NOR? Si lo que busco es usar... Puertas, NOR, pues fijaros, copio otra vez el circuito para tenerlo todo más claro... ¿Qué podría hacer yo para ir transformando aquí? Bueno, si os fijáis, lo más fácil es que niegue aquí. Así ya tengo una primera puerta eh, NOR creada, pero claro, si he negado aquí tengo que volver a negar para que todo quede igual y no quede la función invertida. Una negación utilizando puertas NOR, ya sabéis que es una NOR con sus entradas, eh, con sus entradas conectadas en común. ¿Vale? Esto es una puerta de negación. ¿Y cómo consigo transformar todas estas puertas de aquí? Pues para transformarlas en puertas NOR, lo que tengo que hacer es tener las ANS con, con todos los valores de entrada negados. Es decir, esto lo tengo que negar, esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Pero claro, si he negado todo eso ahí... Tengo que negar también las entradas, esta A que era sin negar pasaría a negada, la B que estaba negada pasaría a no negada, estas tres las tendría que negar, la A que no estaba negada quito la negación, la B la tengo que negar y la C la quitaría la negación. Tengo que cambiar todas las variables de entrada, las que estaban negadas aparecerán sin negar, las que estaban sin negar aparecerán negadas. Y ahora aquí ya sí que tengo mis puertas AND con sus entradas negadas. Por tanto, esas puertas AND se pueden transformar directamente en puertas no. Así que, este sería el resultado si lo que busco es tener la expresión en suma de producto únicamente con puertas NOR. Me gustaría resaltar algo de estas dos soluciones. Fijaros que aquí nos ha quedado un circuito de dos niveles. Las señales solo pasan por dos puertas. Sin embargo, aquí nos han quedado un circuito de tres niveles. La señal entre las entradas y la salida pasan por tres puertas. Recordar que las puertas lógicas añaden cierto retardo, entonces este circuito es peor que este otro, porque tendrá esta señal, desde aquí hasta aquí, tendrá un retardo mayor. Si este caso es peor que este, lo que os estoy intentando decir, o la idea que os tenéis que quedar, es que el caso óptimo, el mejor caso, cuando lo que estoy trabajando en consuma de productos es pasar a puertas NAN. O dicho de otra forma, si lo que quiero es pasar a puertas NAN, la idea es que empiece con el circuito, con el diagrama de circuitos expresado como suma de productos. En el siguiente ejemplo veremos cómo es al revés, el siguiente ejemplo es un producto de sumas. Como os decía, en el caso el siguiente caso es un producto de sumas. Esta es la expresión que vamos a querer pasar primero a puertas NaN y después a puertas Nor, ¿vale? Pues las copio otra vez para como antes. ¿Eh? Si lo que busco es pasarlo a únicamente puertas NAN, pues lo he dicho, igual que antes, aquí tengo una puerta AND, la niego y ya tengo una puerta NAN. Pero para no invertir la función, tengo que volver a negar. Por tanto, tengo que poner una puerta NAN que me sirva de negación, con sus dos entradas conectadas en común. Y como aquí lo que me quedan son puertas source, pues lo que tengo que hacer es negar sus Entradas. de esta forma y aplicando el método de la burbuja podré pasar estas entradas negadas a una única negación aquí y transformando esta puerta en una AN consiguiendo así tres puertas Vale. pero antes de hacer ese paso si he negado todas estas entradas pues las entradas tal y como me aparecían también tengo que negarlas las que estaban negadas sin negar, las que estaban sin negar, negadas. ¿Vale? Ahora la función seguiría siendo la misma. Y lo dicho, aplicando el método de la burbuja, cada una de estas puertas se puede transformar en una puerta NAND. Y si que vamos allá, las cambiamos todas por sus puertas NAND correspondientes. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Esto era para pasarlo a puertas NAND. ¿Qué pasa si lo que quiero hacer es pasarlo a puertas NOR? Vuelvo a copiar este mismo circuito. Y ahora, ¿cómo procedo? Como tengo estas puertas OR, lo que puedo hacer es negarlas. Así ya tengo puertas NOR directamente, pero claro, si he negado una vez, tengo que volver a negar para dejarlas como estaban. En particular, puedo negar a la entrada de la siguiente puerta AND, estas tres negaciones las vuelvo a negar aquí. Aquí ya tengo las puertas NOR que buscaba, y esta puerta AND, con todas sus entradas negadas, Aplicando el método de la burbuja, vuelvo a poder transformarla en una puerta null. Y me quedaría así la eh, función, el diagrama de circuitos, de este producto de sumas utilizando únicamente puertas null. Al igual que en el caso anterior, en uno de los casos me quedan dos niveles ahora es para las puertas NOR, a diferencia de antes, y para el caso de las NANDs me aparecen tres niveles. Por tanto, si yo lo que quiero es acabar utilizando únicamente puertas NOR, lo ideal es partir de producto de sumas. O dicho de otra forma, si estoy en producto de sumas es más óptimo transformarlo a únicamente puertas NOR, porque tendré menos niveles y por tanto eh, menos retardo, que en el caso de querer transformarlo a puertas NAN. Muy bien, pues ahora vamos a ver otros dos ejemplos que en lugar de ser eh, expresiones en producto de sumas o suma de productos, son unas expresiones un poco distintas, ¿vale? En lugar de tener dos niveles, tienen más dos niveles, y las vamos a intentar transformar a únicamente el camino contrario. Desde las puertas NAN o NOR, transformarla a puertas AND, OR y negación. Vale, pues en este ejemplo vamos a aplicar, vamos a empezar a aplicar el método de la burbuja. Como veis aquí, lo que buscamos es el camino contrario, es sacar, pasarlo todo, eliminar las puertas nan y NOR, y aquí las tenemos también mezcladas. ¿okay? Pues aplicando el método de la burbuja podemos empezar, por ejemplo, de derecha a izquierda, entonces esta negación nos gustaría pasarla a este lado, de forma que nos quedaría negado y negado, y esto nos transformaría o se transformaría en una puerta AN. De, hecho de otra forma, una NOR se transforma en una puerta NAN con sus entradas negadas. Esta negación pues, pasaría directamente a la D, ya estaría negada la D, y esta negación y esta se podrían eliminar entre ellas. Así que aquí nos quedaría una expresión de este tipo. Esta negación, ahora aquí ya está, es una puerta OR, no tendríamos que tocarla y seguimos desplazándonos hacia la izquierda para ir eliminando, para ir moviendo todas las negaciones que nos encontremos. Esta negación de aquí podría atravesar esta puerta, transformándola en una OR y negando las entradas. Así que esto nos quedaría algo tal que así. ¿Vale? Y estas dos negaciones que tenía aquí, pues realmente serían las dos entradas negativas. ¿Vale? Y ya sabéis que sumar estas dos variables con una tercera variable es lo mismo que sumar las tres variables de forma simultánea. Así que esta puerta OR con esta puerta OR la podríamos juntar en una única puerta OR de tres entradas. Así que todo esto se podría transformar en una puerta OR más grande, que sería la que tendríamos de entrada aquí. Y nos quedaría una expresión en forma de producto de sumas. De acuerdo, pues ahora este sería el siguiente ejemplo. Tenemos únicamente puertas NAN y queremos transformarlo todo a la familia funcionalmente completa an, or, negación, not, ¿vale? Podemos aplicar de nuevo el teorema de la burbuja de derecha a izquierda, desde el final de la función hacia la derecha. Esta negación de aquí podría, atrevasearía la puerta negando las entradas y transformando esto en una puerta or de forma que esta negación sería a la variable a de entrada, que estaría negada, sería negado, y esta otra negación se podría eliminar con estas dos. Estas dos negaciones se eliminarían una con otra. ¿De acuerdo? Ahora lo único que nos quedaría cambiar serían estas puertas or, eh, NAN perdón, de aquí, que podríamos quitar la negación, pasarla aquí y cambiar también la puerta que... Teníamos que era una puerta A, ah, pasarla a OR, y aquí lo mismo, negamos las entradas, ponemos una puerta OR y ya estaría. Estas negaciones se vendrían de nuevo a las variables de entrada, C negado, B negado. ¿vale? Y nos quedaría esta expresión con puertas A. AN, OR y negación. En este caso no podríamos re, eh, reestructurar esto en una suma de producto o producto de sumas. ¿vale? Habría que hacerlo de forma algebraica eh, introduciendo esta variable dentro de, de las operaciones que tenemos aquí. ¿vale? Lo podéis probar de hacer de forma algebraica pero de forma gráfica no sería eh, muy directo. Y con esto ya habríamos visto ejemplos de cómo aplicar el método de la burbuja gráficamente tanto en una dirección como, como en otra. En el siguiente vídeo veremos cómo podemos hacer este tipo de transformaciones utilizándolo de forma algebraica. Pero recordar que siempre que queramos pasar a un producto de suma, eh, sí, perdón, siempre que queramos pasar a puertas NAND, lo ideal es pa partir, usar la suma de productos y cuando queramos pasar a puertas NOR, lo ideal es utilizar el producto de sumas. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias.